Mi nombre es Wilson Anchico Solís, soy intérprete y constructor de los instrumentos tradicionales del Pacífico Sur colombiano, como es la marimba de Chonta. Eh, desde niño aprendí este arte con el maestro Guillermo Ríos Benítez, lo que tiene que ver con la elaboración eh, y la interpretación del instrumento como tal. Mi nombre es José Félix Murillo. Sí, en el, eh, en el municipio de Condoto, en el San Juan. Mi nombre completo es Elior Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadalito, Río d'Agua. Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura. A veces nos compran las mujeres que están en embarazo, nos compran las pañaleras para echar los pañales y las cunas para los bebés. La marimba viene de África. Nuestros ancestros pues la trajeron y allá pues se utilizaba más que todo era con calabazo, totum. Pues yo empecé a trabajar la artesanía con mi mamá porque yo aprendí de mi mamá. Cuando, estaba trabajando, cuando estábamos en la mina, yo veía pues algún palo fino, pues que yo me veía que era bueno, entonces miraba una cuchara y, y, ahí, y me ponía. y me ponía a mirarla la observaba, y así mismo la iba, la iba elaborando también. Después que ya se han afinado las tablas en la marimba, luego viene el proceso lo que es eh, la guadua. ¿no? La guadua nos sirve de amplificación del sonido de la marimba. La más grave. Bueno, el material que se utiliza es, un, es una fibra llamada helecho. La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares, la parte baja del río. Uno tiene que saber cómo cortarla. la que está pequeña uno no la corta. Ya la mina por estos tiempos ya no está dando, ya. entonces dije yo no, pues mejor voy a dedicarme a, a trabajar la, la artesanía, ¿ya? porque en la parte donde hay oro es muy difícil, eh, si uno no lo conoce, ya uno no puede ir a ese sitio porque tiene problemas, ya me entienden? Que ya todos conocemos pues la situación. Esa fibra se corta y ella tiene un color café. Ya uno la trae a la casa y se sienta a raspar, fibra por fibra. Hay que rasparla, sacarle esa concha con el cuchillo. Y después de ese proceso es que ya uno entra ahí a tej tejiendo la artesanía que necesita. Ella se seca después que se haga la, el producto. Nos toca más que esperar a veces el momento que esto fuera más calmado, ¿no? Para lo de la afinación. Vamos colocando suaves. Ya ha oído. Allí ya nos da. Yo trabajo con, con el ofendo. Hecho y va. Para uno conseguir esa madera tiene que desplazarse, a veces también bastante, tiene que uno irse a las cabeceras de, de los caños. Por aquí ya cerca no se consigue ya la madera.